Ya estamos el aire, al aire, estamos en nuestro cuarto bloque, listos para darle la bienvenida a nuestro compañero Facu Kaila que se suma al aire de mejor de mañana. Pero no estamos solos, no hay estamos con las copas copa. y estamos con invitados de lujo para el día de hoy Exacto. que me gustaría que los presentes a los chicos porque amablemente el, hiciste el nexo, el, ¿no? el contacto. Sí, claro. agradecerle a los chicos, estamos con Julieta Medici y con Juan Frosay, Juan Francisco. El aplauso. ¿no? Sí. Sí. Campeones, campeones. Sí, sí. Con categoría que Se han en damas y tableros, por supuesto. Bienvenidos ¿no? chicos, felicitaciones. ¿Cómo Ay. están? Muchas gracias. Eh, muy bien, felices. Me imagino. <risa> sí, muy contentos, muy contentos, la verdad. Después de tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, lo que lleva un sí. torneo, todas las fases y demás, los cruces que van teniendo, llegar hasta última instancia y coronarse campeones, una alegría para todo el equipo y, y para el club. Y para el también. club, exacto. Y además en las sí. dos categorías. Qué lindo, qué lindo Eso coincidir así, los canarios y las canarias. Sí, Se sí, ha sido, ha sido histórico, la verdad. Qué y lindo. contanos un poco, bueno, empezamos con vos, Juli, si querés, este, porque vienen de racha las chicas. Vienen Ay, festejando, clausura el año pasado, apertura, cinco finales en diez meses, es decir, vienen. Eh, sí, bueno, venimos con racha, no sé si decirle racha, pues la verdad que... las cosas bien. Nos entrenamos, uh -huh. claro, nos entrenamos bastante, justo tuve un... Una pequeña discusión con una amiga que me dice, de otro club, que me dice, ya les vamos a cortar la racha. Y le digo, no, pará, le digo, no es racha. Nosotros claro. nos entrenamos, nos matamos entrenando. Acá y no hay suerte de por trabajo. medio, claro. ¿Nada? Está librado claro. la Cada sí. día, Pero bueno, me dice, es un decir y tal cual. Claro. Pero sí, sí, sí. venimos con una buena racha, una buena preparación, buen entrenamiento, uh -huh. todo. Así que yo creo que eso, o sea, no es eh, casualidad. Tenés un factor suerte todo deporte. Siempre, siempre tenés, siempre tenés esa bien. cuotita de suerte o oh no. Uh -huh. Pero bueno, eh, se nos han dado todos los resultados para lo que venimos trabajando, así que estamos eh, muy felices. Este torneo fue bastante difícil porque tuvimos eh, muchas bajas respecto del torneo clausura el año pasado, uh -huh. así que eh, se trabajó y se pudo lograr el objetivo que teníamos Ahí ¿Cuál estamos fue? Sí, ah, viendo lo, el video de, de lo que es la definición, claro, ahí en los penales, ese con el Liceo, en el empate, fue uno a 1 uno. ¿En los 60? 1 a 1 En los 60, uno sí. a 1 Qué de... nervios, definir por penales eh, <risa> Sí, obvio, eh, más nervios, pero bueno, nosotros tenemos a la arquera que... ¿Roco? sí, La Romoretti La Ro, sí. Romo, eh, que nos hace estar muy tranquilas muy y daremos bien. muy buenas tiradoras también, así que Excelente. confiamos mucho Decís que tuvieron muchas bajas en el torneo, que eso por ahí fue difícil, pero salieron invictas Salimos invictas Siete triunfos, hay empates, es decir que hicieron las cosas muy bien Un montón Sí. una locura. Eso, sí. ¿Y ¿Cuál crees que <risa> fue el, la clave, de Juli, para decir, bueno, a partir de ahora hay que marcar un cambio. Vamos a empezar a salir campeonas. ¿En qué empezaron a trabajar que en otro momento quizás no lo estaban haciendo para decir, queremos llegar a la cima, queremos consagrarnos campeonas? Y esto fue ya hace cinco años, desde el 2017, que Bien. fue el, el primer título que tuvimos para el club. Mm. Y bueno, fue un, un laburo de muchos años anteriores mm -hmm. que veníamos trabajando y en un momento dijimos. Eh, che, estamos realmente, podemos salir campeones. Uh -huh. Y cuando fue a la primer final, eh, dijimos, es obvio, o sea, no había claro. vuelta atrás. Y creo que hicimos un clic tremendo, que fue uh -huh. un partidazo de todas. Como grupo. Como grupo, uh -huh. eh, todos estábamos muy bien. Así que ahí, ya cuando desbloqueas, creo, el primer campeonato, uh -huh. eh, ya está, no, no, para no para hay de quien te decir. pare. Claro. No, y también, bueno, después también es difícil mantener y decir, bueno, ya lo ganaste una, dos, tres veces lo que haré es seguir ganando uh -huh. y bueno también trabajamos un momento con psicólogo varios años sí. eh, y eso también nos ayudó a mantenernos competitivas a decir sí quiero más claro porque también sí, hay... a veces esa presión de ser el campeón te juega en contra no De decir bueno hay una vara sí, que hemos totalmente. dejado alta que tenemos que sostener o subir un poquito. Claro, sí, y siempre. Perdés te tenés que... eso que decías. Perdés la, la motivación de decir, bueno, Exacto. salí campeón tres años seguidos, consecutivos. O esto de decir cinco claro. finales en diez meses. ¿Cómo se bueno, hace para sí, seguir claro, y mantenerlo? Para encontrarle la vuelta. Claro. Sí, no, el equipo siempre buscamos metas para intentar mantenernos competitivas. Todos los torneos mejoramos. O sea, obviamente, porque si nos quedamos igual que antes, eh, no vamos a ganar. Claro. Y en el caso Así de los chicos, sí. Juan. No venían con esta misma no, racha, como lo hemos llamado. Eh, exacto, hacía veníamos. muchos años que no se consagraban campeones, pero ahora se les dio. Sí, sí. nosotros veníamos con una racha diferente, veníamos uh -huh. más complicados. Pero sí, por suerte este año, después de tanto buscarlo, tanto intentarlo, un día nos tenía que tocar también a nosotros. Así que... Es que hay mucho nivel en Mendoza en lo que es el hockey masculino. Bueno, quedó evidenciado sí. con el torneo nacional donde los chicos salieron campeones. Sí, Realmente es muy fuerte. Sí, sí, la semana pasada, el domingo pasado, salieron campeones los, los chicos del torneo sí. argentino. Uh -huh. Y sí, el nivel es bueno, es, es muy parejo realmente. Eh, nosotros nos había tocado perder algunas finales años anteriores y siempre uh -huh. había sido por poco, por detalles. Ay, y ahí, se les escapaba de las manos. Exacto. Y bueno, ahora por suerte la moneda cayó del lado nuestro. Muy bien. ¿eh? En esto que decís de la moneda que cayó del lado de ustedes, tras nueve años... Este, ¿cuál sentís que fue el punto de inflexión en la mm. final? Porque contra el club alemán, que es siempre difícil, ustedes se ponen en ventaja y otra vez se lo vuelven a empatar y, y ir a los penales cuando te empatan es más difícil todavía. Ah, para, también por penales el partido. También los por penales No te puedo chicos. creer, dos es a re dos histórico dos esto. Y sí, y nosotros también tenemos un arquero que, que ha sido una, una solución para nosotros. Agustín, figura. Agustín, ajá. Uh -huh. Sí, sí el, el cambio que nosotros hicimos sin duda fue, fue físico. Ahí es donde bien. nosotros dimos el salto, primero uh -huh. por un cambio generacional, que hoy hay chicos mucho más jóvenes, de inferiores, ah, que, que van llegando. Uh -huh. Y después también por, por cambiar la manera de entrenar, era, era lo que nos faltaba. Y bueno, es lo que hace que... Que podamos hacer la diferencia ¿no es cierto? En, en esa clase de partidos contra esa clase de rivales Sin duda, sí. una gran oportunidad ¿no? para posicionar al club en lo que es Mendoza el hecho de que hayan salido campeonas las chicas los chicos también, eh, lo posiciona a Muriel de otra manera, ¿no? de una manera quizás más atractiva para las próximas Totalmente. generaciones que están viendo por ahí con qué deporte engancharse y demás, bueno, que salgan en los diarios, en la tele eh, es los visibiliza sí, un montón, eso, ¿verdad? Eso para okay. nosotros es importantísimo. Eh, sobre todo en el hockey de varones, que, que tan difícil es, que competimos por ahí contra deportes como el fútbol de salón, como el rugby, como, uh -huh. ni hablar lo que es el fútbol, el fútbol once. Sí. Eh, es para nosotros un espaldarazo importante con, con respecto a eso. En las inferiores, eh, por ahí se trabaja mucho en conjunto, tanto las chicas como los chicos, de decir, mm. bueno, hay chicos que están en primera, que entrenan a las chicas. Eh, ¿Pasa mucho eso en el club? ¿Se da como una comunión? Porque los veo que por ahí están juntos en los festejos muy sí. amigos. Sí, no, o sea, nosotros, bueno, las chicas son entrenadoras de las inferiores uh -huh. y los chicos también. Y, bueno, incluso varios de los chicos han sido entrenadores nuestros. O sea, claro. bueno, claro. el franco entrenador nuestro que juega con los chicos. Eh, y nosotros ya hace seis años que tenemos entrenadores que son claro. del club, o sea, de los chicos de la primera del club. Están todos juntos, son como eh, una gran familia. Y además, Exacto. Sí, Exacto. una gran familia y además somos muy amigos con los chicos desde hace ya varios años, que las dos primeras nos juntábamos y masa, o sea, nos llevamos muy bien realmente. Porque eso es lo bonito también que tiene el deporte, eh, eso sí, ¿no? formar sí, como una esos, esos grupos de amigos. ¿Toda una vida jugando? ¿A qué edad empezaron? ¿Cómo fue la carrera de cada uno? ¿En qué momento se dieron cuenta? voy a apostar a esto quiero llegar a la primera de mi club quiero representar esta camiseta estos colores acá hay un dato es que Juli no le quedaba otra Te, ¿Ah, no? tenía, que, iba, tenía que cantar por el sí o sí no no mi mamá juega al hockey ah, juega al hockey ahí viene desde siempre y bueno nosotros siempre fuimos al club Ajá. yo probé en eh, natación gimnasia artística y bueno y también hockey hasta que me decidí por el hockey porque la verdad que era el único eh, equipo o sea el, el, Deporte de por equipo, claro. digamos que era grupal. me atrajo eso? Me atrajo eso. Además yo iba con mi prima y como es un poco más grande, a veces nos separaban, qué sé es yo, y ese uh -huh. era el único lugar donde podíamos estar juntas. Ah, bueno. entonces, entonces dijimos, hasta ah, está, chao, es acá. Es por acá. Y sí. ahí sí. no aparece Tu vale. hermana juega también y tu hermano también. juega, salió campeón. Los dos, claro. tu hermana y tu hermano. Los dos, do, sí. Ambos todos. campeones en primera, todos. Todos. La familia completa todos y tu campeón. hermano entrenador de las chicas. También. Claro. A mi hermano nuestro entrenador, la familia, la familia involucrada, claro. se encanta. ¿Vos de chiquito, vos, Juan, también? Sí, yo también, yo también. mi familia, mi papá y mi mamá jugaban al hockey, jugaban al hockey, eh, así que también no, no probé ni siquiera otro deporte. <risa> claro, Toda la vida fue, fue este ahí. Fue hockey, ¿Y exacto. qué es lo más bonito que les ha dejado el deporte? Sin duda que los amigos, uh -huh. sin duda, sin duda. Eh, esto, más allá del ganar, el poder compartirlo con uh -huh. amigos es, es increíble. Y ahora que se han dado los dos juntos, del mismo día, de la manera uh -huh. que se dio... Ha sido tremendo. Y qué importante los hábitos que les vienen inculcados a los chicos que toda la vida han practicado deportes. Esto de, de moverse, de la vida sana, ¿no? Sí, todo. todo. Todo la vida, el estilo de vida, digamos, de un deportista uh -huh. es como... a Eso sí creo que no lo cambio por nada. Eh, te da muchos valores, aprendes muchas cosas. Uh -huh. eh, realmente te enseña mucho, te enseña a tolerar frustraciones, uh -huh. eh, a disfrutar eh, muchas emociones, ellos eh, también con el deporte. Está Así que yo creo que eso es muy importante. ¿Qué objetivos se plantean ambos, a nivel personal y grupal, uh -huh. este, con, con el club y, bueno, en sus carreras deportivas? Ganar el clausura. <risa> Obviamente, <risa> eso. Sí, desde el, desde el lugar de los chicos, la idea es esta, es mantenernos en este nivel, es seguir jugando semifinales, seguir jugando finales. Eh, tenemos también un, un torneo argentino en agosto. Ah, muy que bien. Bueno, la idea es... Eh, Estar a la altura siempre. ¿En dónde se lleva a cabo? Acá, en Mendoza. Ah, muy bien. Lindo, atractivo también para ir a ver los partidos, y ¿no? también sí. lo jugamos con las chicas, jugamos el mismo torneo. Ah, muy no. bien. Entonces, ah. de cara al torneo nacional sí. por ahora. Sí. Calentando Exacto. motores. Sí. Excelente. Bueno, chicos, el aplauso. Para los campeones, excelente. Felicidades, no podemos dejar de mandarles saludos al resto del equipo, claro, al club, no, porque no, después no, se obvio, enojan. Así que obvio, todos suyo el espacio para, para mandarles un beso a, a quien haga falta, ¿no? Ahí atrás está el equipo. Ah, mirá, de los están. chicos. Man. Muy bien. Les mandamos saludos ahí están los sí, obvio. Seguro, a los Un beso los chicos. a todos, por no supuesto. A las familias, a todos los que están detrás de este gran sueño de salir campeones que a los chicos este año se les dio. Felicitaciones nuevamente bueno. y gracias por venir, por haberse tomado este ratito. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias, por la invitación. gracias. gracias. gracias. gracias.